Una vez más, nos sentimos muy contentos, satisfechos de poder evidenciar el avance de obra de nuestro proyecto VITA. En esta oportunidad, presentamos las imágenes de lo que fue una gran jornada. Una jornada donde se ejecutó el vaciado de columnas del primer nivel. Este proceso constructivo como tal está en manos del mejor equipo, del equipo Straton. Ellos cuentan con profesionales de amplia experiencia y también garantizan que todos los materiales puestos en obra tengan la calidad, que sean productos certificados. También la empresa Ancosur colabora en la supervisión. Como ustedes pueden observar, siempre contamos con un buen equipo, contamos con buenos profesionales y también trabajamos de la mano de grandes empresas que ya hemos mencionado muchísimas veces.